regularidad métrica de multifunciones y optimización lineal y convexa en espacios de Banach mediante diferenciación generalizada. Bueno, vamos a dar un curso sobre cuantificación de la estabilidad de problemas de optimización. Eh, un problema de optimización depende de unos datos, entonces cuando esos datos perturban eh, se, se cambian, se modifican, las soluciones también cambian. Entonces eh, ese es el problema general de la estabilidad, tratar de ver cómo cambian las soluciones del problema cuando cambian los datos. Nosotros lo que vamos a hacer como objetivo último es tratar de dar un número, una medida de la estabilidad del problema. De manera que podamos decir pues la estabilidad de este problema se puede medir como 5 eh, en el sentido eh, concreto más de que eh, si se perturban en menos de 5 unidades los datos pues cierta propiedad del problema que no queremos que se pierda se mantiene. Eh, básicamente, el objetivo es ese, es llegar al concepto de distancia al mal planteamiento. Es hasta cuándo podemos perturbar los datos de un problema para mantener una propiedad. Por supuesto, por el camino tendremos que describir el modelo, tendremos que describir las herramientas que nos hacen falta, algunos resultados preliminares sobre conjuntos convexos, clasificación de problemas y alguna otra propiedad de estabilidad. Intentaré, digamos, que no haya mucho material pero a cambio sí poder entrar en algunos detalles concretos de algunos ejemplos que quiero contar. Básicamente es una presentación de, de aspectos concretos de la línea de investigación. Es, digamos, para una persona que tiene un grado en, preferentemente en matemáticas, pero, pero no exclusivamente en matemáticas, y que eh, no conoce nuestra línea de, de optimización y estabilidad, pues eh, enseñarle las herramientas que utilizamos, el tipo de problemas que tratamos también y el tipo de resultados que, que se obtienen. Y un poco, pues, algunos ejemplos es quedarse con el sabor del tipo de matemáticas que hacemos.